Fiesta en la INSA. ¿Y cómo vais, Sandra? En tasi. tengo duro esta linterna. Os borro. Tasi viene ta Vale. ven un bien Achuga a la tómbola? Yo soy manzanera. Marchas, marchas. Gregorio y yo nos quedan aquí. ¡Ay, qué suerte, que me ha tocado un loro! Te foterá la cabeza como un bombo. Ahora me voy a Die Botigas. Corre que marcharé luego. ¡Bien! ¿Han sabrán fotido estos matracos? ¿Ni se acuerda de la hora que llegué? ¡Hola! ¿Pero que no había en la hora que llegue. Ha marchado hasta el coche de Lili. ¡Ups! Ya decide yo que yo era tu tanco. ¿Y ahora cómo tornaré, ¡Qué chandrillo! Y encima, Maitín, tengo clases en la universidad. Truca, Perico. Perico, bien a no está la INSA. ¡Claro! Vale. Entre que llega y no, voy de a dar una gavilleleta. bien a ¡Hola, Perico! ¡Hola, Augusto! ¡Hala! Le van está San Juan. Creo que me de ver la cosa. ¡Más no sabrán A gusto que nos han a Gregorio y a Regustiano. Tienen que tornar. ¿Y cómo? No sé. Tengo una idea. ¡Vuala! Truca perico. Tienes que hacerme un favor. 10 chafles. 20 céntimos. Pues sin perras no hay viache. ¡Ja, ja, ja, ja. A gusto que son, ya el sé poner el dedo. Y yo que lle, ya el verás. ¿Esto del dedo cuesta? Ya el creigo. A la fina llegan, ya se veo. Anda, mira quién son aquí. eres Calla, que no se ven puyautas anchan sin busatos. En tornas casos. Y no era más fácil trucarnos hasta que en pela nuestra cuenta. Pues también ya, ¿verdad? Anda, pon tuca Perico. ¿Tenés duros? Yo cinco. Yo cuatro con ochenta. ¡Bien! Ya san sanchan Perico, vienete a la INSA. Me voy a romper el carabasín. Tengo diez duros. Ah, pues eso sí, otra cosa. Ya son en casa. ¡Vaya horas! Y maitín para la universidad. Pues ahora que me acuerdo de tener un examen. Uf, vas pues a estudiar!